¿Cómo están? Llegó la mujer del futuro, mujeres. Llegó la policía. Llegó la policía y se me iban a llevar a Mía y la verdad me, me, me, me logré asustar. Mía, se, llegó la policía y se la va a llevar. Ay, Mía, ¿cómo se va sin permiso? Esa Mía es tremenda. Bueno, mujeres. ¿Cómo superar el mayor problema de no tener la capacidad de discernir? Ese va a ser el tema de hoy. Eh, hola, Ana, ¿cómo estás? Eh, les cuento que llegó la policía y la mía eh, se salió. La tenía en la yarda. Me fui a caminar con ella y no se quería entrar. Y entonces resulta que, como no se quería entrar... Le dije, ok, entonces quedes en la yarda, bendiciones Ana, y entonces imagínate que eh, no, no, se salió y se le, o sea, ella no es brava, bueno, no tiene agresividad, pero de todas maneras es una perra, es un pitbull, y resulta que una niña se asustó y el papá cogió a mí y llamaron la policía y llamaron la policía y vino la policía y me la encerraron en la carro de la policía y me dio mucho susto y me puse a temblar y me pidieron la licencia, tengo una multa de 250 dólares más otra multa de 75 dólares, es una, multima, una multa de, de más de 300 dólares por haber dejado que la perra se salga, por lo tanto eh, es una responsabilidad muy grande eh, entiendo y asumo la responsabilidad, le dije al policía ah, sí, sé que es mi responsabilidad él me preguntó ¿salió con la correa? ¿sí o no? y yo no, entonces tiene multa porque esas perras no se pueden tener y tiene que amarrarla de, de, eh, no la puede dejar suelta en la yarda porque si ella se vuela eh, eh, la multa es grande Llegó Marta, bravo Me gusta Entonces, bueno mujeres Tengo una multa de 300 dólares Por haber dejado Que Mía esté en la En el patio de la casa Sin eh, eh, Una Como sin Collar, no, sin collar no Sin la cuerda Hay que pegarla de la cuerda o conseguir unas yardas que no, ella no, um, que ella no se tire, pero mm, no, entonces, bueno, aquí tengo la multa de la perra, eh, tengo que ir a la ciudad de Clifton, entonces, ¿qué quiere decir cuando a uno le ponen multa? <risa> Vaya a averiguar, a ver, ¿y por qué a mí me pasan esas cosas? Porque la vida es así, mi amor, porque yo, tengo que saber que tengo una perra y que tengo que asumir la responsabilidad y les cuento que cuando le dije al policía entiendo es mi responsabilidad eh, pregunto entonces no la puedo dejar en la yarda sí siempre hay que pegarle el collar y, y amarrarla y me dijo sí y yo ok, es mi responsabilidad asumo la responsabilidad eh, muchas gracias a los que llamaron a la policía, no los ni los miré, ni los insulté, ni les dije nada, porque el señor estaba como, ay, la niña, casi se muere la niña, y buscándole donde, no tenía ni un solo rayón, no tenía ni un solo rayón la niña, solo que la niña se asustó con la perra, y el papá le estaba buscando rayones, y la policía no le vio ningún rayón a la niña, eh, pero igual me daban ganas de insultarlos y de decirles un poco de cosas pero dije respire profundo, tranquila vaya por la licencia, entréguela le pusieron la multa aquí está el papelito, tengo que pagar multa, 300 dólares por la irresponsabilidad mía, porque mía, no se puede quedar sin amarrar en el patio de la casa, porque se vuela, se se salta la, la, la, la yarda, se salta eh, las cosas, entonces es mi responsabilidad. Por lo tanto, eh, tengo que tener la capacidad de discernir. Mire, de 54 años que tengo y no tengo capacidad de discernimiento. Entonces la pregunta es, Marimelda ¿y cómo superar el problema de no tener la capacidad de discernir? ese es un buen tema así que si usted no tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo al perro no se le puede sacar y dejarlo en una en un espacio porque él se vuela y ella es una perra ella es un animal y los animales no saben distinguir entre una cosa y la otra es mi responsabilidad como ser humano asumir la responsabilidad de la perra porque yo soy la dueña y así somos con los hijos. Los hijos, cuando están jóvenes, no tienen la capacidad de discernir. Yo que tengo 54, tampoco tengo la capacidad de discernir y tengo un problema. Entonces, gracias, tema hermoso, divino, precioso, porque yo no tengo la capacidad de discernir. ¿Cómo deja la perra sin amarrarla y ella se le vuela del corral? Es su responsabilidad, ahora no me venga a decir que es que los vecinos son unos chismosos, que me llamaron la policía, que esa niña se asustó sabiendo que la perra no le iba a hacer nada. Ahí estoy echándole la culpa a los demás y pensando que es que me tienen envidia y pensando que es que me tienen rabia y que me llamaron la policía porque no quieren que yo tenga una perra en la casa. Esa es una mentira que yo la podría acomodar. ¿Cuál versión quiere que le cuente? ¿Le cuento la versión de víctima o le cuento la versión de que yo tengo que asumir la responsabilidad y entender que soy un ser humano? Bueno, entonces si usted quiere saber todo ese chisme bueno que le voy a contar, quédese aquí y prepárese, traiga su cuaderno y prepárese que vamos a aprender. ¿Qué le pasó a Mía? Es que esa mía es una cosa seria <risa> Esa mía se fue sin permiso Ella no tiene la capacidad de discernir los animales Muchachas, este tema está muy importante Gracias perra mía por venir a hacer lo que hizo Aunque ella sí se da cuenta que estoy hablando de ella Y ahí viene la policía ¡Yii! Se van a llevar a mía Ay Dios mío Aquí no se puede tener perro sin permiso, el perro no puede andar en la calle, te ponen multa, se lo lleva a la policía. Tengo que tener licencia, aquí hay que tener licencia para, para me tienen rabia, claro, es que yo puedo asumir la posición. Quiero que trabajemos este tema con mi problema porque yo tengo problemas todos los días de mi existencia. Y el viejo ese, el vecino, ¡Ay, qué miedo, me dio mucho miedo! Llamamos a la policía y le mostraba, la, le subía la blusa a la niña, que tiene 14 años la niña, y le subía la blusa y es que y a, a mostrarle los rayones y los rayones que le hizo la perra. La perra no le hizo nada. La perra quería jugar con la niña, pero obviamente la niña le dio miedo de la perra y bueno, eso le pasa a cualquiera. Pero... Eh, yo, vea Calladita se ve más bonita No dije nada Al señor lo miré Y me dijo, y no se puede llevar a la perra Porque le llamé la policía Y lo miré, y yo le dije, ok Y me quedé ahí Ok No, ay, yo tenía mucho susto Y ay, no, y, y la niña casi se muere Y yo, uh -huh. Me quedé callada No le dije nada, no le dije a usted descarado, que como una loca hablando, calladita, esperé que llegara la policía, cuando la policía llegó, me dijo, eh, en inglés, la perra tenía el, el, la cuerda, y le dije, no, ok, ¿dónde está la licencia de la perra? Y yo, no, no hay licencia porque aquí cobran una licencia por tener perro, vale, mmm, 57 dólares, pero como el sí dijo, la ciudad está, eh, la ciudad está cerrada por el coronavirus, yo fui, está cerrada, entonces no le he sacado eh, la licencia porque hay que tener un permiso para sacar la perra. Entonces me dijo, ok, ¿tiene las vacunas? Sí, señor, sí tiene las vacunas. Ok, eh, entonces tiene una multa de 250 dólares por eh, la perra salir sin la cuerda, eh, y no se puede dejar en el patio sin ese problema, entonces la señor seguía insistiendo en que la niña tenía moretones, y yo me quedé calladita, no dije nada, le dije al policía, ok, yo sé que es mi responsabilidad, eh, qué puedo hacer para solucionar el problema, me dijo, vaya, traiga la licencia, le... le le doy esta forma, mándela por correo y si posiblemente, listo, ya. Me quedé callada, no dije nada. Y lo único que dije es, yo sé que es mi responsabilidad y la asumo. Es mi responsabilidad, sí, yo lo sé. ¿Qué pasó? Cambié la energía, cambié el ambiente, los señores se fueron, la niña se fue y el policía tocó a Mía, la acarició y Mía, muy linda, le dije Mía, sit relax, y Mía se sentó y Mía se relajó la, me la dejaron sacar de la, porque la metieron en el carro en la, en la en el carro, en el ay, en la, ¿cómo se llaman los carros de la policía? tienen una jaula y en la jaula me lo metieron en la en el carro de la policía dentro de la jaula y Mía ahí mismo metió la colita y se asustó y, y me la metieron y para sacarla de ahí yo tenía que venir a la casa por la correa y sacarla y ya Mía se sentó y los, los policías abrazaron a Mía y dijeron Mía es una buena perrita y los policías me dijeron si usted hace esto hoy le quitan una multa eh, porque mía es menor de cinco meses. Ok, gracias. ¿Cuántos meses tiene la perrita? Tiene cinco. Ok, entonces tiene una multa menos por tener menos de cinco meses, pero sí tiene una multa por haber salido sin la correa. Y le dieron un abrazo a mía y jugaron con mía y, fu y fuimos felices y comimos perdices, pero tengo que pagar la multa de 300 dólares. Bueno, y entonces, ¿qué pasó, Marimelda? Mmm. Eso se llama la capacidad de, de discernimiento. No se mueve porque sabe lo que hizo Mía. Claro, ella sabe, mírela, ahí está. Y si ella vuelve y se mueve, la policía se la va a llevar. A ella ya la encerraron allá. Ella ya sabe que es estar encerrada tras las rejas en un carro de la policía. Ya sabe. Se hace la boba. Ay, está lindo. Ella ya sabe. Bueno, entonces, decía eh, sí, así Carolina, ni se mueve. Entonces, yo puedo asumir la posición de decir, los vecinos me tienen rabia, me llamaron a la policía, viejo bobo pendejo, boba idiota, hambre y yo tener una característica de víctima. Muchachas, no podemos asumir eso, mira, si yo que tengo 54 años se me voló la perrita, ahora dígame una persona que es menor de 30 años, no tiene discernimiento, está científicamente comprobado y eso lo hablamos ayer, lo dice la neurociencia, los estudios neurolog de neurología, y lo dicen la, los estudios científicos, eh, que inclusive se los quiero leer textualmente del libro que me estoy leyendo, de amor y desamor, dice textualmente del libro Amor y Desamor, del doctor eh, Eduardo Calisto, dice lo siguiente. El cerebro de la mujer, debido a sus altos niveles de beta-estradiol, una de las principales hormonas ováricas le permite una mayor organización neuronal con un consecuente incremento de conexiones de redes neuronales, lo cual le permite que su cerebro esté conectado a partir de los 21 años. Entonces, en otras palabras, la mujer llega a la madurez biológica, psicológica y social significativamente más jóvenes que los varones. Pero yo que tengo 54 años, todavía no tengo madurez biológica, psicológica y social. ¿Cómo se me ocurre a mí, una mujer de 54 años, dejar una perra, una pitbull, sin amarrar en un patio donde yo sé que ella se salta? Es falta de discernimiento. Es un problema de discernimiento que yo tengo. ¿Cómo asumo que la perra no se va a volar? Ah, no, yo confío en que no se va a volar. Señor, ayúdame. Ayúdame a mi inmadurez de conexiones neuronales. Si yo que soy una mujer es que estudiada, que leo todos los días y que me estoy educando, tengo inmadurez social, porque hay gente que le da miedo de los perros. Pero yo, que también le tengo miedo a los perros, he aprendido a trabajar con Nia ahora porque es una niña. Pero que es? Se llama inmadurez social. Es una inmadurez biológica, es una madurez psicológica. Por lo tanto, yo tengo que aprender a asumir la responsabilidad de esta inmadurez Y no le puedo echar a la culpa a nadie de las cosas que a mí me pasan Porque si lo pongo a mirar, digo, claro, fui madura Tengo inmadurez biológica, tengo inmadurez psicológica y tengo inmadurez social ¿Por qué tengo inmadurez social? Porque no está permitido que un perro de la raza de mía ande sin bozal, ande sin licencia y ande en la calle, porque a otros niños y a otras personas les da miedo y yo debo de aprender a respetar y tener esa madurez. Entonces, por esta razón, imagínate una relación de pareja que funciona mucho mejor cuando el varón es entre 5 a 7 años más grande que la mujer, ya que el varón puede ser mayor biológicamente, neurológicamente, son muy semejantes en la toma de decisiones y en la evaluación de los proyectos. Eh. ¿Cómo le parece, si eso soy yo que tengo 54, cómo será una relación de pareja de un muchacho de 21 años, de una muchacha de 21 años y de un muchacho de 25 años? Imagínense que el doctor dice que los hombres, que eso es lo que les quiero leer. Esperen un momentito. En un noviazgo en el que ambos son jóvenes o tienen la misma edad, el denominador común es que los varones suelen ser inmaduros. Un hombre menor de 30 años tiene menos conexiones neuronales que una niña de 21, pero si los dos son de la misma edad, entonces suelen ser inmaduros, celosos, y dispuestos a iniciar al momento otra relación tienen inmadurez biológica, psicológica y social no son maduros, no asumen la responsabilidad, no tienen pensamiento como mía son como unos animalitos no tienen discernimiento no tienen la capacidad de distinguir, ella la perra piensa que ella está jugando con la niña y piensa que lo que le hizo fue una caricia a la niña y la niña no lo vio de una caricia, sino que lo vio de una agresión y eso fue lo que le explicó el policía a la niña. Esa perrita no es violenta, la perrita la quiso saludar y usted se asustó, pero la perrita no la quería morder, pero la niña no entendió la inmadurez, porque Mía no entiende que ya a ella le tienen miedo, ay Dios mío, ilumíname Señor, qué triste se pondría Mía, no, imagínate, se me le metió la colita así detrás de, las, detrás de las patas y se quedó ahí en esa, en esa, ay qué pecado mi Mía, casi me muero, pobrecita, Sí, sí, sí, ellas son muy inteligentes. Pero, pero, pero esa perrita, así son nuestros hijos, así somos nosotros. Inmadurez. Y, y yo quiero resaltar esas tres palabras, mujeres. Miren, si nosotros aprendemos, primero, tengo un, una lista hoy, voy a asumir. Gracias, mía, por la clase que me acabas de dar y por. Mírala cómo va, mira muchachas miren ay eso a mí es tremendo miren cómo hace espérate veré. fíjate veréis cómo hace gracias gracias mía mía gracias mía gracias por enseñarme hoy lo que es tener inmadurez biológica psicológica y social mía me da clases. <risa> ay, qué risa. <risa> bueno, muchachas. Eh, a ver. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, vamos a ponerla ahí para que la veamos cómo está ahí. Bueno, vea. Entonces, va, vamos a mirar. Hoy es el día número 34. Día número 34. Del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo cómo romper maldiciones generacionales en el amor. Entonces, las mujeres de 21 años, a partir de los 21 años, en otras palabras, la mujer llega a una madurez biológica, Escriban esas palabras, muchachas. Madurez biológica, psicológica y social a la edad de los 21. Por esta, ra re, por esta razón, una relación de pareja funciona mucho mejor cuando el varón es entre 5 a 7 años más grande que la mujer, entonces la pregunta es, ¿cuántos años tiene el novio de su, el novio de su hija o el, o el esposo de su hija? si tiene menor de 30 años todavía es inmaduro es celoso y está dispuesto a iniciar al momento otra relación. A lo largo de la vida, los niveles de testosterona en el cerebro de los hombres, o sea que el hombre tiene testosterona, testosterona. En el cerebro de los varones va disminuyendo, causando que el varón sea más, agres más menos agresivo y más comprensivo. Ah, hmm. oh my God, me están dando una super clase. O sea que un varón menor de 30 años no es maduro es celoso entonces es inmaduro es celoso eh, termina rápidamente una relación para conseguirse otra o quiere fantasías eh, la testosterona lo hace agresivo y los niveles altos de testosterona lo hacen incomprensible Oh my God. Son como unos animales. Ay, no puede ser. No tienen capacidad de discernir, de distinguir. Mía no tiene la capacidad de distinguir entre que no se puede salir de la yarda, en que no se le puede tirar a las personas porque las personas les da miedo de ella. Ella no tiene discernimiento. Y así son los humanos, inclusive los de 54 años. Que hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer y sin embargo las hacemos. Gracias, mía, una vez más, por darme la clase hoy, me la puso en bandeja de plata. Entonces, por ejemplo, el nacimiento de un hijo disminuye entre 15 a 20% los niveles de testosterona de su padre. Esto motiva que el padre no se vaya de su lado y esté con él hasta una edad en la que pueda valerse por sí mismo. Ve, mira, no sabía. Ve, qué interesante. Muy interesante este, este, este tema. Bueno, eh, esa es eso es lo que estoy aprendiendo en este momento yo María Imelda Cardona reconozco que soy una mujer que me falta madurez ¿por qué? porque mi cerebro tiene un problemita un trastorno mi cerebro tiene problemitas porque yo he vivido con muchos problemas ay, fue Julia ay muchachas ¿qué vamos a eh? hacer? Hay muchachas, por eso son los divorcios al año de casados, claro Carolina, porque los, los cerebros de los dos, imagínate una niña menor de 21 años casándose, teniendo hijos, asumiendo responsabilidades que son de niña que no hay capacidad de discernimiento, porque el discernimiento está después de los 30 años, cuando uno sabe, cuando tiene madurez. Exactamente. Mira, no, no, no hay entendimiento. Esto mejora la creatividad y el entendimiento de los aspectos aso asociados con la inteligencia. Una mayor conectividad entre el cerebro en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo hace que nosotros tengamos más entendimiento. Pero si nosotras tenemos el cerebro con problemas inmaduro y no tenemos buenas conexiones neuronales, entonces no tenemos entendimiento, no tenemos discernimiento por lo tanto, vamos a actuar de manera instintiva como mía. ¿Qué nos toca? Nos toca educarnos, nos toca aprender y empezar a asumir la responsabilidad. Yo pude haber hecho un drama y haber dicho, por culpa de los vecinos, esto es... y hacer una historia y una película de tragedia, pero mi poquita inteligencia, que no la tengo, que apenas estoy aprendiendo a tener entendimiento, me he dado cuenta de cómo puedo realmente resolver el problema por no tener la capacidad de discernimiento. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo resúmenes de este, de este taller. Estaba triste y apenada mía con lo que pasó y por eso metió su cola dentro de sus patitas y... Ay, sí, así es. Exactamente, por eso eh, por eso son los divorcios al año de casados. Entonces, eh, a ver, que es que, eh, mensaje final. El amor a veces viene envuelto en la última lágrima de unas palabras sinceras en los últimos 10 minutos del día. A veces está escondido en la sonrisa menos esperada. A veces el amor se oculta en los momentos de mayor estrés junto a la persona que nos ha brindado su apoyo incondicional sin esperar nada a cambio. Ay, ese no quería leerlo, no. Ay, se me perdió muchacha lo que les iba a leer. Bueno, yo voy a, a, a buscar qué era el otro que les iba a leer. Eh, ya terminamos hoy. Eh, lo importante es que eh, vamos aprendiendo de cada lección. He aprendido que yo, de 54 años, tengo inmadurez biológica, psicológica y social. ¿Cómo se me ocurre a mí dejar una perra en el patio de la casa cuando yo sé que ella se salta y se va a la calle. Eso es un acto de responsabilidad mía. Ese es un acto de inmadurez biológica, psicológica y social, porque sé que en la calle hay niñas que les dan miedo a los perros y el aní y la perrita no tienen capacidad de discernimiento. A un animal no se le puede pedir que disierna entre el bien y el mal, entre si me tiene miedo o no me tiene miedo. La perrita no tiene entendimiento. Entonces, yo quiero aprender esa parte y quiero entender que hay personas jóvenes menores de 30 años que son inmaduros biológica, psicológica y socialmente que no tienen buenas conexiones neuronales y más si de niños sufrieron abuso maltrato si vivieron en problemas menos conexiones neuronales van a tener por lo tanto usted que es mamá no le puede pedir a sus hijos que tengan discernimiento que sean y a usted darle rabia por, la, por las cosas que ellos hacen. Es como yo darme rabia con ella por las cosas que ella hizo. No, fue mi responsabilidad, fui mi, mi, mi inmadurez la que hace que yo tenga problemas y que tengo que pagar 300 dólares por este problema. Entonces... No le voy a echar la culpa a Dios, no le voy a echar la culpa a nadie, no le voy a echar culpa a los vecinos de que me tienen envidia, de que hicieron o no hicieron, bobos tan bobos, idiotas pendejos, y a llenarme de rabia y a echarle la culpa a los demás. No, quiero asumir la responsabilidad de mi vida. Entonces, ¿cómo supero el mayor problema de, de no tener la capacidad de discernir? ¿Cómo la asumo? Muchas gracias, cuéntenme qué aprendieron. Pobrecita mía. Hola Emilina, ¿cómo estás Emilina? Muchachas, me pueden escribir qué aprendieron. ¿Cómo superar el mayor problema de no tener la capacidad de discernimiento? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo supero? Bueno, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo superar? Para superar este problema, para superar este problema de discernimiento mi miento de falta de discernimiento de falta de ni miento tengo que aceptar aceptar que soy o que eres que eres o tienes inmadurez esa palabra me gustó inmadurez biológica biolo, biológica psicológica ay Dios mío no veo vamos a verlo ¿qué hubo pues? psicológica sí sí psicológica y social asumiendo la responsabilidad y comprendiendo comprendiendo que tengo que asumir las consecuencias de mis Acciones. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Primero, acepto que soy una mujer inmadura, biológica, social. Es que me encantaron esas tres palabras del doctor: biológica, psicológica y social. Soy inmadura. Dígase a sí misma, Marta: <coughs> Yo soy inmadura, biológica. psicológica y social, no vamos a aprender esas tres palabras, ninguna de las de nosotras sabemos que somos inmaduras, creemos que somos maduras, pero no lo somos, menos lo van a ser nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni la sociedad, estamos en medio de una inmadurez social, si yo, hago una regla de tres, si yo que tengo 54 años soy inmadura biológica, psicológica y social, ¿cómo será mi hijo? ¿Cómo serán mis nietos? ¿Cómo serán los demás? Entonces, ¿cómo, cómo superar el mayor problema de no tener la capacidad de discernir? Para superar este problema de falta de discernimiento, tengo que aceptar que soy inmadura. Inmadura, asumo la responsabilidad y comprendo que tengo que asumir las consecuencias de mis acciones y no, esa me faltó ahí, y no acciones, y no echarle la culpa a los demás. Muy bien, muy bien. Somos, estamos en, estamos en medio de una, estamos en medio de una cultura inmadura. Estamos en medio de una cultura inmadura, con falta inmadura, agresiva y con falta de comprensión el señor creyó que llamándome a la policía me iba a resolver el problema, él creyó que llamando a la policía iba a resolver el problema el señor también tiene inmadurez porque hizo lo que hizo pero bueno, esa es, ese es parte de la vida eh, evitarla acertado, exactamente aceptar las cosas reconozco mis errores Muchachas, vea, si nosotros aprendemos a reconocer nuestros errores, y si yo tengo errores, que soy adulta, ¿cómo serán los menores que yo? Si yo tengo problemas en mi cabecita, yo no tengo buenas conexiones neuronales, ahora, ¿cómo serán los otros? Entonces, por favor, fíjense que cuando no hay, fíjate, esto es importante, muchachas, fíjate... Que cuando, que cuando no tenemos mayores conexiones neuronales, neuronales, somos más agresivos y más incomprensibles, con menos compasión. Fíjate lo que lo leía ahorita. Entonces, cuando una persona no tiene conexiones neuronales, ¿qué es? Es, es, es inmadura, es celosa, inicia relaciones rápidamente con otras personas, eh, eh, es agresiva, tiene menos compasión. Entonces, menos compasión. Por lo tanto... Estamos enfrente de algo que eh, nos tenemos que educar. Por eso la educación, al, al, al leer, a entender, entonces yo digo, oh my God, sí, necesito trabajar en mi madurez. ¿Cómo trabajar y ser una mujer más madura? ¿Cómo hacer más conexiones neuronales? Esas serían las preguntas que me gustaría hacer. ¿Cómo entonces...? ¿Cómo entonces tener mayor conexión neuronales y poder adquirir un cerebro con madurez? Esa se la dejo para después! ¡I don't know! ¡I don't know! ay qué risa, ay muchachas definitivamente A eh, esa se la dejo para mañana, para esta semana y ese es el trabajo ese es el reto que nosotras tenemos, bueno mujeres hermosas las quiero mucho, gracias Carolina gracias Ana, gracias Marta recuerden que va a empezar el nuevo Mastermind y Marta, acuérdese pues me llama después de que terminamos acá listo, bueno chao